A mí me parece súper bien que mis hijos tengan una mascota, un animal, pero así enjaulados, encerrados allá lejitos O debajo del agua, o detrás de un vidrio, un pescado, un ratón de esos, sí Un perro, mamá Tal vez, pero es que hay reglas No van a dormir con él, no van a compartir comida, no lo van a abrazar, no lo van a besar. Porque es que son animales, es una relación de amo, bestia, siervo y señor Por algo la naturaleza nos dividió en convivencia y higiene ¿Les quedó ¿Claro? ¿Sabía usted que la estrecha relación entre personas y perros comenzó hace unos 10.000 años, cuando algunos lobos se acercaron a asentamientos humanos en busca de alimento? Y luego con los gatos, hace unos 3.500 años, en el Antiguo Egipto, donde eran considerados animales sagrados. Desde entonces, el bienestar de estos leales compañeros es responsabilidad de sus custodios humanos. Sin embargo, aún hay personas que permiten su reproducción descontrolada, los maltrata en vez de educarlos y después de recibirlos en su hogar los abandona porque los ve como una molestia pero usted puede dar ejemplo adopte un animal sin hogar pues es que yo lo tendría que pensar, porque me tendrían que presentar como un certificado de higiene o, o garantizarme que los animalitos vengan ya educados, porque qué tal que se empiecen a leer como por atrás, o peor a uno leerle al otro ahí esas partes, o, o qué tal esos perros que se le montan a las mujeres y hacen todos esos movimientos así, como pervertidos. No, eso me parece que... ¡Ay! ¡Me va a matar! Adoptar es un acto de amor que salva a un ser del abandono y valora su vida más allá de su origen y apariencia pero también es un acto de responsabilidad y por eso antes de adoptar debe preguntarse ¿tengo el tiempo? ¿los recursos económicos? ¿el espacio? ¿la disposición? ¿el conocimiento? ¿la paciencia y el cariño suficientes para brindarle al nuevo miembro de la familia las condiciones adecuadas de una vida digna? y además ¿puedo asumir las obligaciones de una tenencia responsable para la convivencia pacífica con los vecinos? ¿la adopción de un perro o un gato es un compromiso que dura toda la vida del animal. Ay, no. Ay, yo no sé a mí qué me pasó, pero adopté todos estos peludos. Es que me enamoré, son divinos. Ole, bájese que yo no le puedo dar mal ejemplo a los niños. Ay, hasta que tuve uno de estos, me di cuenta que ellos son igualitos a uno. Solo le falta hablar. Los animales no son cosas, son seres que sienten y por eso debemos respetarlos y protegerlos.